Martina, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba fregando y el niño estaba bajando la cara atrás y llegaron esos tigres, tiras y tiras, me mataron mi ahí detrás de la puerta en la casa mía Ay, ¿Dónde el fue eso? ¿Dónde fue eso? Ay, de, la tarde, de nuevo amanecer, de nuevo amanecer, de la tarde, primavera Ay. ¿Cuándo? Ay, a las seis de la mañana ¿Su hijo tenía problemas con ellos? No Ay, yo no tenía problema con nadie. ¿Y a qué se debe usted? ¿A qué cree usted que se debe esto? Ay, que ellos son delincuentes, ellos fueron en estos días también y le dieron como una escopeta. me dio miedo, estaba parada en la esquina también, con la casa. Y yo llegué tirando tiros en la casa mía. Cogió con mi espada, entonces, ¿usted cree que fue para robarle, que mataron a su hijo? No, yo no sé, fue para robarle, yo sé que ellos son atracadores y entonces le cogió con nosotros. ¿Cómo se llamaba su hijo? Martín García de Los Ángeles ¿Qué edad tenía él? 36 años ¿36? ¿A qué sí. se dedicaba Martín? Trabajando de mercado Pero usted no tiene idea más o menos de qué pudo haber pasado No yo No tengo más idea, el hijo mío no tenía nada con él ¿Usted puede contarnos cómo ellos cómo llegaron? Que nosotros vimos un tiro en aquel lado de San Miguel y yo iba para afuera viendo. Y yo tiré unos tiros para el lado, que yo tengo otro hijo, que llama un tico por ahí. Ellos le tiraron tres tiros. Y nosotros no salieron. Pero esos tiros fue para el rubeteco, cuando ahí mismo ellos nos a así. Yo trocé la puerta así, y el hijo mío estaba afuera. ¿sí? Y yo voy aquí caminando, si le echaba para esto, Antonio, que estamos tigres y ahí. Y ahí mismo ellos me trozaron con el tiro ahí. ¿Cuánto el panzo de bala? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la persona que usted le que fue? El abogado y, Llero, y, algo, y, y El mezclón, que no sé te lo digamos, pero el nombre de él. Son muchachos que comieron de caidero mío cuando yo vivía allá de invitado. invitados. Ajá. Son hijos de sospecha, ellos. El abogado y ¿Cómo es, Marlene, ayuda?